Buenos días eh, hoy vamos a dar el episodio 21 eh, quiero deciros que más o menos estamos en la mitad de los episodios que, que, que he previsto para esta serie eh, sobre qué es la historia desde el punto de vista de los historiadores eh, de oficio eh, el tema de hoy es el manifiesto historiográfico del que hemos hablado repetidas veces es decir de, de de nuestro eh, nuevo paradigma. Entendemos paradigma, ya lo he dicho también algunas veces, más que eh, como consenso, ¿no? no tanto como ejemplo o modelo, que también, sobre todo, como consenso. Un, un consenso que se ha ido formando en, en, en nuestra red, pues a, a través de, de la reflexión, eh, de las propuestas y, y, del, y del diálogo, vamos, del. Del debate. Esa es una peculiaridad que tiene Historia de Debate como tendencia historiográfica, en fin, que, que no tienen otras tendencias, ni pasada ni presente. Espero que, que en el futuro eh, sea, sea distinto. Es decir, que no, integramos el debate eh, como parte esencial de la generación de, de, de propuestas. Eh, bien porque las otras posiciones actúan de interlocutor para, para, para, para el debate o bien que porque asumimos simplemente aquellas iniciativas que, que van en la línea de nuestro cambio estereográfico cambio que proponemos y, y, y practicamos sobre todo iniciativas que vienen del mundo eh, académico anglosajón Bien, esta, este paradigma historiográfico que, que llamamos de, de historia de debate es fruto de, de, de 20 años de, de teoría y de práctica. Yo creo que ninguna tendencia historiográfica ha sido y es tan, eh, no sé, explícita, transversal e internacional, como nosotros internacional, no, no, no en el viejo sentido del pasado siglo, de, en un país se, se genera pues, toda una nueva una nueva tendencia y entonces se extiende, internacionalmente No, no, no. Eh, historia de debate es internacional de origen, o sea, eh, hemos generado una tendencia historiográfica eh, siempre trabajando en el ámbito internacional, vía congresos, cuando no había otra cosa, y vía congresos, pero sobre todo vía internet, a partir del año 1999. El manifiesto historiográfico y historia de debate dio a la luz el 11 de septiembre del año 2001. No es casual. Fue un giro histórico el 11 de septiembre y nosotros lo hicimos coincidir. Prácticamente en septiembre ya teníamos redactado el el manifiesto, lo hicimos coincidir con esa fecha porque entendíamos y entendemos que la historia y la historiografía van de la mano, si cambia la historia tiene que cambiar la historiografía. El manifiesto historiográfico de Historia de Debate es la culminación, por tanto, de una década de, de debates y de, y de reflexiones y de, dos, y de dos congresos, y al mismo tiempo es la base de partida para la organización de este nuevo consenso a lo largo, como ya decía, de estos últimos 20 años. Por último, decir en esta introducción lo fundamental que ha sido y es para nosotros ese eje propulsor latino-euroamericano desde el punto de vista académico, donde las, nuestras historiografías respectivas pues han estado en mucho contacto y han colaborado en la creación de esta plataforma eh, historiográfica que se ha visto favorecida en primer lugar porque eh, en este tiempo eh, con, con el empuje de... gracias al empuje también de, de internet el castellano se ha convertido en la segunda lengua de uso en la red de redes. ¿no? Eso obviamente ha favorecido la expansión de, de Historia Debate y también su, su funcionamiento. ¿no? Y, y otra cosa que ha favorecido y que explica eh, que, que Historia Debate eh, sea española pero pero también eh, latinoamericana, sea europea, pero también americana, eh, es que, que siempre hemos tratado a los colegas latinoamericanos como iguales. Es decir, no, eso no era ni es habitual por lo, en los congresos, en España, en Europa, para nada. Y los que han participado en estos congresos saben perfectamente que es cierto. Es decir, tratamos como iguales, con equidad a, a los colegas, vengan del continente, que vengan, y desde luego dejando atrás todo lo que ha sido esa historia de, de colonización eh, de, de América por parte de Europa y, y dentro de Europa por parte de España. Yo sé que eso sigue vivo todavía, cierta, cierta, ciertos prejuicios colonialistas, pero nosotros hemos roto con ellos desde el principio. Llevamos dos décadas trabajando conjuntamente con los colegas eh, latinoamericanos, insisto, de igual a igual, buscando una relación más horizontal que vertical. Antecedentes del manifiesto historiográfico de Historia y Debate. Voy a hablar de, de, de tres cosas, de la historia que viene, de la, del, de, del artículo hacia un nuevo paradigma historiográfico y, y por último de, de lo que llamamos en su momento también la propuesta historiográfica de Historia y Debate. Todos los textos que podéis consultar en la página de Historia de Debate y en mi página web personal. Lo primero la, la, la historia que viene es el texto fundador de nuestra de nuestra de nuestro movimiento historiográfico sin duda no. Eh, está editado en las actas del primer congreso de Historia de Debate del año 1993 pero en realidad es posterior es decir, yo mi intervención en el congreso que, que, que organicé eh, Iba en la línea de paradigma común de historiadores del siglo XX, es decir, anales, marxismo, etc. ¿no? Y, y me di cuenta, un, uno, una de las mesas más importantes de ese Congreso fue sobre el Tournament Critique de Anales, el viraje crítico de Anales. Y, y allí es donde me percaté, no solo yo, eh, pero yo me percaté de que, de que no, hubo, no iban a volver las grandes tendencias del siglo XX. 20, que Había que pensar por cuenta propia si queríamos dar un nuevo impulso a la historiografía y adaptándolos al mundo nuevo que había surgido después de la caída del muro de Berlín. Y en realidad, aunque en ese momento no éramos tan conscientes, se trataba y se trata de adaptar realmente nuestra disciplina al siglo que viene, porque eh, tenían razón y tienen y lo apoyamos aquellos que hablan del siglo XX como un, un siglo... Que, que empieza en 1917 y termina en 1989, pues bien, estábamos ahí en los orígenes del siglo XXI, un poco anticipadamente, pero muy a la altura de, de, lo, que se necesitaba, de lo que necesitaba la historia, de lo que necesitaba la historiografía. Eh, por lo tanto, lo dicho, es decir, eh, la historia que viene es en realidad la conclusión de, del primer Congreso Internacional de Historia de, de Historia Debate. ¿no? Aquí ahora mmm, vamos a leer rápidamente eh, los enunciados de las 16 propuestas que están en el texto La Historia que viene. Es, yo lo, lo relaté al modo antiguo, por tesis, no, por eso la leeré y, y así me evito, me evito alargar excesivamente este vídeo del manifiesto primera parte. ¿no? Eh, ca cada, cada uno de los enunciados eh, en el texto veréis que tiene su explicación, el texto se ha publicado en francés, en otros idiomas, se ha publicado por muchos sitios y, y es, tiene un número elevado. ¿no? porque están en, varias, en varios lugares, en, en, en, en la página web y, y, y en otros sitios. Bien, pasamos entonces a leer. Sí. Primero, la historiografía decía avanza a saltos y no por simple acumulación, según las decisiones consensuadas en cada momento por la comunidad de historiadores. Es decir, se trataba de por primera vez eh, de una manera eh, clara y, y, y, y y, y recientemente eh, introducir eh, to todo el cambio que supuesto las teorías de Thomas S. Kuhn en la historia de la ciencia. Se segunda tesis. Existe un paradigma común de los historiadores hoy en plena crisis cuya resolución plena no será posible más que con la sustitución por un paradigma nuevo. Es decir, un llamamiento a un nuevo paradigma que es, digamos, lo más, si queréis, lo más destacado de, de, este, de este texto fundacional, que es la historia que viene. Tercera tesis. Es una falsa alternativa decir que la historia, como no puede ser una ciencia objetiva, entre comillas, y exacta, entre comillas, no es una ciencia. Y después añado en la cuarta tesis. La redefinición de la historia como ciencia tiene que venir... Pues de, la nueva, de la nueva física. Por lo tanto, se trata aquí, en, en las tesis 3 y 4, de, de demandar la actualización de nuestro conciencia, concepto de, de la historia como, como ciencia, que, que estaba muy, muy, muy anticuado. ¿no? Estábamos a finales del siglo XX, pero ya, ya, ya quedó anticuado, eh, no sé, eh, a mediados o en la primera mitad de, del siglo XX. Pasa que se rompió, como ya sabemos, esa conexión entre las ciencias naturales y, en este caso, la, la ciencia histórica, y lo pagamos caro. Quinta tesis. La historia de la humanidad no avanza hacia una meta fijada de antemano, pero tampoco tiene vuelta atrás, en fin, contra el fin de la historia. Sexta tesis. Sin el sujeto del pasado y del presente no es posible una historia objetiva. Lo hemos hablado en el primer episodio de esta serie de, de, de vídeos y de, de podcasts. Es decir, la historia objetiva y subjetiva al mismo tiempo. Séptima tesis, de la determinación económica simple a la determinación global y compleja, concreta y revisable de los hechos históricos. En fin, un llamamiento a la historia global. Octava tesis. Lo que decide que un tema de investigación o un género historiográfico sea válido o no, es la aportación del historiador, los problemas planteados, los métodos aplicados, los resultados obtenidos. Es decir, un canto por el, en favor del papel del historiador que estaba muy apagado, muy oculto, eh, hipócritamente, si queréis, por el positivismo que en aquel momento no había mostrado todavía eh, este, eh, esta segunda vida que, eh, que, que todavía tiene eh, eh, hoy eh, el positivismo pero que como veis aquí naturalmente mantenemos en este sentido pues todas las críticas anteriores al positivismo y realzamos el papel del historiador ya hemos dicho eh, en otro episodio descubriendo el secreto más, guarda, más, más, más, más guardado de nuestra disciplina, que la historia la hacemos los historiadores. Noveno, novena tesis, sobre la necesaria pluralidad de la innovación metodológica. Ya veíamos que estaba perdiendo fuelle todo el impulso innovador de la disciplina y, un, y una llamada, por lo tanto, a, a seguir innovando. ¿no? Décima Tesis. El éxito del nuevo paradigma dependerá de su capacidad para generar y aplicar estrategias globales de investigación, más insistencia en una nueva historia global. 11. El punto 11 dice, para reforzar la cooperación de la historia con otras ciencias es preciso avanzar en su unificación interna como ciencia de los hombres en el tiempo. Tema de la, de la interdisciplina, interdisciplina, después hemos avanzado más y habrá eh, un episodio concreto, puntual, sobre el tema de la nueva interdisciplinariedad de la historia. Tesis 12. El futuro de la historia está condicionado por lo que se preocupe la historia por el futuro. Bueno, esto simplemente era reponer la tercera pata que necesita eh, la mesa para, para aguantarse junto con el pasado y el presente. Es necesario reponer eh, eh, el papel de la historia eh, cara al, al, al futuro de la humanidad. Tercera tesis, el historiador del futuro reflexionará sobre metodología, historiografía y teoría de la historia, o no será, en fin, eh, la importancia de la reflexión para hacer una buena historia. Cuarta tesis por una historia continuamente a debate. Quinta, quince aba, perdón, 14 aba tesis por una historia continuamente a debate a debate quinceava tesis la madurez de un paradigma está en las escuelas que lo animan es decir un llamamiento a generar tendencias fuertes cara al siglo XXI donde hemos eh, procurado eh, lo que hemos procurado dar ejemplo y dieciséis y última tesis los cambios socioculturales de los años 90 favorecen a la historia y a las ciencias del hombre es evidente que es de todas, de todas las tesis expuestas donde hemos fallado más Quizá porque nos hemos, hemos hablado del tema de un nuevo contexto para un nuevo paradigma con una década de adelanto, los años 90 como hemos venido diciendo en otros episodios han sido peores que los años 80 sobre todo porque se caracterizó por una ola conservadora de, de tipo ideológico y académico que frenó, digamos, la, la adaptación de nuestra disciplina al nuevo siglo que asomaba. Bien, tenéis que comprender que cuando se editaron las actas en el año 95 ya antes yo había, había distribuido este, este texto entre colegas, en fin, cercanos míos de aquel momento y que de alguna manera estaban estaba en, en, en los inicios de lo, que, de lo que luego llegaría a ser historia de debates y bueno, y me hicieron sus notas, tengo una carpeta así de grande y quedé un poco sorprendido porque me parecía una lógica necesaria y, y, y factible pero eso no era fácilmente compartido. Yo veía que los colegas, incluso los más próximos, estaban más en el siglo pasado que en lo que tenía que venir. Por eso titulé este texto fundacional, La historia que viene. Es como si estuviera escrito en chino el, el trabajo. ¿no? En fin, no me desanimó porque yo no soy de desanimarme. Creía que tenía razón y creo que 25 años después podemos decir que la historia que viene es una profecía en gran medida auto cumplida bien este es el primer texto que habla de nuevo paradigma historiográfico el segundo es en 1998 hacia un nuevo paradigma historiográfico es un desarrollo de, de, de lo que decíamos en la historia eh, que viene eh, y muy centrado también en, en la lucha contra la fragmentación, es decir, de ofrecer una historia global y digital eh, que contrarreste los efectos negativos de la fragmentación de nuestra disciplina bueno se decían cosas muy avanzadas no sólo para su momento en general en estos textos y concretamente en este hacia un nuevo paradigma historiográfico es que incluso muy avanzadas para hoy en, en el tema de proponer una historia y una historiografía digital. decíamos no solo para difundir para acceder a las fuentes etcétera también para escribir de otra manera los artículos y los libros donde donde, donde exponemos los resultados de nuestras investigaciones, y eso todavía no se hace, todavía eh, la introducción de links, eh, eh, podcasts, eh, eh, vídeos, etc., en, en una tesis doctoral, por ejemplo, pues... Es un elemento son elementos subalternos. Las tesis doctorales tienen que presentarse incluso eh, obligatoriamente en papel y, y por lo tanto cuando lo redactamos, redactamos pensando en el artículo, pensando un libro que es muy finito y tiene unas dimensiones binarias muy difíciles de, de superar. Y, y esa propuesta me parece que todavía de, de una historia digital para... Para, eh, para escribir académicamente de otra manera, eh, todavía queda mucho por, por, av por avanzar. De todas maneras, me parece que era una propuesta ya antigua, como veis, pero, pero justa y, y necesaria. Y en tercer lugar, y terminamos así los antecedentes del manifiesto, eh, eh, el, el artículo... La, propuesta historiográfica de historia de debate que presentamos en un congreso internacional en la Universidad de Rutgers, en, en, en New Jersey, en, en Estados Unidos, eh, eso, el 2 de junio del año 2001. Pues, unos meses antes de que diéramos a conocer el manifiesto historiográfico de Historia Debate. Realmente la propuesta historiográfica de Historia Debate es el borrador del manifiesto que yo eh, eh, pues, presenté, un, creamos una comisión de colegas de diversos países donde participamos 23 historiadores que, que venían un poco pues, teniendo contacto conmigo y participando en nuestros congresos. Eh, el manifiesto ha sido firmado hasta el momento de hoy por 625 eh, historiadores eh, y profesores de historia de 39 países y está en nuestra página web traducido a, a 10 idiomas donde lo podéis consultar. Y si, y si estáis de acuerdo, naturalmente, eh, suscribirlo. ¿no? Bien, aquí terminamos por hoy. La próxima semana será la segunda parte de, de, este, de esta exposición sobre el manifiesto historiográfico como nuevo eh, paradigma eh, haremos un análisis más detallado ya de, del documento definitivo que es el manifiesto historiográfico con sus 18 proposiciones y un balance también de, de, del manifiesto y sus propuestas 20 años después nada más y, y sed buenos que se acerca la Navidad